Hola amigos y amigas, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Sí, así como lo dice el título, hoy vamos, bueno, voy a tratar de resolver un cubo Rubik de 3x3. Para aquellos que no sepan, aquí voy a dar un tip. Yo, creo, yo sé que todos, bueno, la mayoría ha visto un cubo Rubik, uno de estos, 3x3. Y pues nunca lo han podido resolver, entonces aquí les voy a decir cómo resolverlo, Porque, pues que pasamos un ratito sí, aquí, con ustedes ¿Ves? logotipo, estaba el, el audio del logotipo pero ahí está bien, eh, hoy, hoy les subí unos capítulos el, el de ayer que no pude subir, hoy, los, hoy se los pude compartir por fin, ya pude subir, espero que se haya gustado el, el pequeño recorte que hice. A todos los que no lo vieron en YouTube, pues aquí ya los compartí en Facebook. Bien amigos, este, pues ayúdenme a compartir el video, darle like y suscríbanse los que apenas me están viendo porque esto está muy lento ahora. Ahora sí ya al parecer así agarró la transmisión, ahora sí tengo visualizaciones, qué bueno que estén aquí. Gracias, bienvenidos a todos. Y bien, pues bien, vamos a, a empezar aquí a, a resolver este cubo Rubik. Sí, este es el cubo, aquí hice una toma así con mi celular para que estuvieran viendo cómo se va a resolver. Sí, vamos a hacerlo paso por paso. Ahí está. Bien. Primero vamos a revolverlo, ¿verdad? Vamos a revolverlo. A ver cuánto nos tardamos. Ahorita lo voy a hacer paso por paso y ya después lo vuelvo a revolver a ver cuánto me tardo. <ríe> y a ver si me acuerdo también porque ya tengo mucho tiempo que no, que no lo agarro. Bien, aquí ya lo tenemos revuelto. Vamos a empezar a agarrar un color cualquiera. Yo les recomiendo que sea blanco porque es el que más, más rápido uno se aprende. Entonces vamos a tomar el color blanco. El primer paso es generar una cruz. ¿sí? De este mismo color del centro. Para eso es lo más sencillo. Del sencillo, Yo creo que toda persona que ha agarrado un cubo Rubik siempre ha podido eh, completar la, la primera cara. Y entonces... Vamos a hacerlo así, rapidito. ¿Sí? Ahí tengo ya dos. Ahí ya tengo tres. Tres colores blancos. Pero lo primero que hay que generar es una cruz. No importando en el color que quede. No importa. Eso ya después lo vamos a resolver. Lo principal es generar una cruz. ¿Sí? Aquí hay otro color. Vamos a girarlo así. Lo giramos así. Y listo. Ya tenemos media cruz vamos a buscar el otro que está aquí abajo lo giramos para su posición y poder generar la cruz ya la tenemos, bien el siguiente paso ahora es poner eh, los, las cruz la, los que están al centro ¿sí? ponerlos en su respectivo color pero lateral por ejemplo aquí está el verde, verde con verde más que no se ve, ahí está verde con verde naranja con naranja pero aquí el rojo está con el azul, entonces el azul está de este lado este, este paso es muy sencillo, entonces lo único que tenemos que hacer es girarla a su posición así, de esta forma y ya tenemos ahora sí todos los del centro en su color Listo. ¿Sí? Ahora el siguiente paso es generar, ahora sí, las cuatro caras, las esquinas, perdón. Sí, igual que, que estén en su mismo color. También te digo, les digo, este este paso la mayoría lo, lo, lo ha hecho. Sí. Entonces aquí ya tenemos verdes y naranjas. Sí. Igual aquí ya quedó también el azul, entonces ya nos, nos, nos faltaría estos dos, estas dos esquinas, entonces para eso vamos a buscar el otro blanco, aquí está uno, pero está hacia abajo y ocupamos que quede hacia arriba, entonces lo que vamos a hacer es girar hacia abajo, volvemos a girar, otra vez, lo giramos para que nos quede en una lateral. Que la tengo enfrente la, la, la cámara y, y como que me confundo Bien, entonces ya lo tenemos aquí Ahora este Hay que ponerlo, este verde va aquí Pero el blanco hacia arriba Entonces lo que vamos a hacer es girarlo hacia acá Girar esta cara Para que cuando Volvamos a ponerlo en su posición Ya nos quede en su lugar ¿sí? Y pues nomás faltaría esta Aquí tengo el blanco, este iría aquí... Con el rojo, pero este va acá... Entonces, lo que vamos a hacer es... Girar este hacia abajo... No... Vamos a ponerlo hacia acá... Giramos... Este para abajo, para que el rojo... Cuando giremos este, coincida con este... Y ya esté en su posición... Y ahora sí... Lo colocamos en su posición... Y de esta forma ya tenemos la primer cara ya formada ¿sí? verde, rojo, azul y naranja bien, eso, este paso ya todos lo han hecho ahora el siguiente paso es colocar todos los colores de esta segunda línea ¿sí? para eso vamos a buscar el color verde este verde y naranja este verde debe de ir Digo, el naranja tiene que ir a ese lado y el verde ahí en esa misma posición. Entonces lo que tenemos que hacer es girar este hacia allá. Pero para eso vamos a hacer esto. Bueno, aquí estoy viendo de mi perspectiva. Como esto lo vamos a girar hacia la derecha, entonces el paso siguiente es girarlo hacia la izquierda. Para que nosotros subamos este para acá giramos así y ya cuando lo regresemos a esta cara nos quede en posición ¿sí? entonces ahora como ya tenemos esta cara y no queremos eh, desfigurar lo que ya tenemos acá esta cara blanca ahora lo vamos a girar hacia el otro lado giramos esta cara hacia acá y lo posicionamos otra vez los colores blancos que ya habíamos generado y lo regresamos sí así ya tenemos nada, el color naranja y el color verde en su posición, ahora vamos a buscar otro color central, que viene siendo este ¿Sí? entonces, vamos a colocarlo en su color y el naranja va hacia el lado izquierdo ahora viéndolo de mi perspectiva como les comentaba entonces si va, si hay que girarlo hacia el lado izquierdo, el primer paso es girarlo hacia el lado derecho para después este subirlo. Giramos hacia la izquierda. Regresamos. Volvemos a girar hacia la izquierda. Subimos este. Ay, no, no era así. Era hacia el otro lado, perdón. Así. Giramos esta parte hacia, hacia nuestra derecha para posicionar otra vez el color blanco que ya teníamos. Pero ya esta es la pieza que queríamos poner en su lugar. Y pues ya tenemos dos colores ¿sí? sin desbaratar lo que ya tenemos hecho bien ahora por último vamos a poner el color azul en su lugar si se fijan eh, ahorita como este color va aquí este este se va a salir pero va a haber ocasiones en que eh, ustedes aunque coloquen este aquí va, va a quedar un color eh, en, en, en otra posición ¿sí? Entonces para poder sacar este este color, voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a posicionarlo al color que queremos sacar, con la cara, nosotros la blanca viéndola hacia, hacia arriba, para hacer el siguiente movimiento, para poder sacar esta pieza de aquí. Giramos esta hacia abajo, hacia con ustedes, giramos para acá, giramos para arriba, giramos esta pieza para volverla a colocar aquí. Regresamos y ponemos otra vez las piezas en su mismo lugar, pero la pieza que estaba aquí, que es la que íbamos a poner acá, ya está afuera. y sí, Ya está acá. Bien, como ya la sacamos, ahora sí, vamos a poner el color rojo y azul en su, en su posición esta. Entonces, como vamos a girar hacia la derecha, hay que girar nuestra pieza que vamos a colocar hacia la izquierda, hacia el lado contrario, y es el mismo proceso, regresamos, giramos a la izquierda y volvemos a posicionar el color blanco en su, en su lugar. Y ya tenemos nuestra pieza, entonces ya nada más quedaría la última pieza de este lado. ¿Sí? Entonces, vamos a posicionar nuestra pieza rojo y verde... Sí, el rojo aquí está, rojo con rojo pero el verde va hacia este lado entonces va a la derecha giramos hacia la izquierda mismo proceso y listo ya tenemos perdón ya tenemos cara blanca primer nivel, todos en su color segundo nivel todos en su color ahora seguiríamos con la última cara que esta es la más compleja ¿Sí? bien lo primero que hay que hacer aquí ya es una una l o, o formar de perdida una línea ya sea así o sea así y ¿Sí? para posteriormente poder hacer una cruz porque este proceso yo sé que hay muchos algoritmos que, que hay gente bien así bien, bien inteligente que hace sus propios algoritmos y los resuelven hasta en 5 segundos pero este es un proceso eh, sencillo. Es el más práctico. ¿sí? Para que la persona empiece a agarrar habilidad. Bien, entonces vamos a resolver ahora esta cara. Que a ver si me acuerdo cómo es. ¿eh? <ríe> ¿No hay comentarios? Al parecer no. Bien. Igual va a quedar grabado aquí. Por si alguien después quiere saber cómo resolver el cubo. Pues aquí van a tener los pasos. Bien, el siguiente paso va a ser como decía, generar una L ya sea hacia, hacia la derecha o hacia la izquierda, como sea o una línea frontal, para eso vamos a el siguiente paso vamos a dar con nuestra cara de, en esta posición para poder visualizar vamos a hacer un giro hacia, hacia el lado con nosotros, de este lado si, ¿Sí? giramos para allá, giramos para acá regresamos ahí me fue el rollo, ¿cómo era así, así sí, así era. Vieron, es que no, no me acuerdo. Bien, entonces ya tenemos una L al revés. Bueno, yo lo estoy viendo al revés, no sé si ahí en la imagen se vea hacia el lado correcto. Bien, ahora hay que generar una cruz. Para eso vamos a hacer el mismo paso, pero girándolo este una vez hacia la derecha y vamos a hacer el mismo paso no, pues quedó igual luego <risa> es que este ah no, esperen, es que ya me acordé creo que el siguiente paso es así vamos a girar así dos veces, hacia arriba hacia abajo hacia arriba, hacia abajo y volvemos a poner nuestra posición y ya tenemos ahora sí una línea pero lo que queremos formar es una cruz, déjenme acordar bien los pasos. Creo que ahora sí vamos a girar una vez y vamos a hacer el proceso que hicimos de un inicio hacia acá, hacia allá, hacia allá. Quedó igual. <risa> Esto lo complicado. Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a hacerlo rápido. Sí. Muy bien. Ahí tenemos la L. Vamos a hacer el mismo paso pero sin girarlo, vamos sí. así. Así sí. Ahí está. Se hace dos veces. Cuando tienes la línea, sin moverlo, sin vol volverlo a girar, vuelve a hacer el mismo proceso. Que es así, vamos a ver. Sí. Entonces, al tener la L, vamos a así moverla. En esta posición, vamos a hacer el mismo paso hasta que salga la cruz. Ya se hizo la L y sin girarla, vamos a hacer otra vez el mismo paso. Para que no salga la cruz. Ahora sí, ya tenemos nuestra cruz sin, sin modificar ninguno de estos colores. Ahora, hay que posicionar la cruz, pero... En su color, esta sí cayó en su color naranja. El rojo no está en su color, el, el azul no está en su color y el verde no está en su color. Para eso, vamos a primero a girarlo a ver qué color hay. De perdida, ocupamos dos este colores que estén en su posición, como en este caso es el rojo y es el azul. ¿sí? en dado caso que no caiga en su color hay que hacer los pasos anteriores hasta que caiga uno en su color y ¿sí? una vez haciendo eso ahora sí vamos a posicionar de esta forma nuestra L con los dos colores este, que sigue, empatan con la línea central lo vamos a posicionar hacia el lado de en contrario de nosotros ¿sí? y lo que vamos a hacer es girar una vez y vamos a hacer el siguiente paso giramos acá, giramos dos veces regresamos hacia la izquierda giramos hacia la derecha y giramos ¿Eh? a ver no siguen sin estar ¿Sí? Entonces vamos a hacer otra vez el mismo paso, es tiramos una vez, posicionando los dos de estos donde están en su lugar, tiramos una vez y hacemos el mismo procedimiento, y pues no, sigue sin quedar, siguen estando, nada más los colores, nomás están intercambiando, entonces vamos a hacerlo sin girar. Vamos a hacerlo así. Eh... No, ahora nomás cambié una vez porque no giré, no hice el proceso dos veces. Muy bien, entonces vamos a hacer así. Sí, muy bien, ahí quedó ya. Ya tenemos la cruz con su respectivo lugar en su respectivo color al centro, ahora nada más nos quedan las dos las cuatro esquinas para su color ahora vamos a buscar qué color está en su en su, en su en esquina correspondiente si se fijan aquí tenemos azul y rojo que es azul y rojo nomás que están al revés y con una que identifiquemos este, vamos a, a, a poder este empezar a acomodar nuestros colores en dado caso de que ningún color esté en su posición vamos a hacer el siguiente paso hagamos de cuenta que, que ninguno está en su color en, en ninguna esquina ¿sí? aunque estén así como están todas disparejas para posicionar un color por ejemplo alguna de estas dos de estos dos eh, esquinas o tres esquinas para moverla, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a poner a girar la pieza que queremos mover de posición. La vamos a girar hacia con nosotros. Giramos esta esquina hacia, hacia el lado contrario donde vamos a girar nuestra pieza. ¿Sí? Giramos acá. Ahora giramos hacia abajo, que es esta pieza también la que no, no está en su posición. Giramos a la derecha. Ahora, esta pieza estaba en esta esquina. Ya está en esta hora. Si, ¿Sí? regresamos. Y giramos para que no pierdan de posición nuestros colores. Ni las centrales tampoco. Y si se fijan, aquí con ese movimiento. Ya, ya este, hice una esquina completa. Rojo, verde y amarillo. Ya están completas. Ahora nomás nos faltan tres esquinas. Pero es el mismo caso esta, esta esquina va en esta posición esta va en esta y esta va acá entonces vamos a hacer el mismo procedimiento ocupamos que estén en su mismo color las esquinas como esta es la que ya está hecha es la que no queremos desbaratar entonces esta la vamos a posicionar acá o de hecho la queremos mover aquí pero no puedo pasar esta aquí sin mover esta ¿sí? hay que mover estas dos, entonces yo al mover esta para acá, esta por eh, obligación se tiene que mover para acá, que es la rojo con azul que debe ir en esta posición entonces hacemos el mismo proceso, giramos esta movemos este para no desbaratar esta esquina hacemos hacia abajo el movimiento regresamos esto para no desbaratarlo Estamos para acá. Giramos hacia allá. Y listo. Ya pusimos nuestra ficha roja y azul en esta esquina. ¿Sí? Y de hecho esta también ya quedó en su esquina. Es sí, cierto, es al revés. Ya las, las tres están en su respectiva esquina. Pero pues están, están en diferente posición. Bien los siguientes pasos son estos vamos a a girar hacia abajo esta esquina luego hacia la parte inferior hacia la derecha subimos movemos a la izquierda bajamos a ver espérenme. si no era déjame acuerdo es giramos Ah, sí, es abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, giramos uno, bajamos, izquierda, dere arriba, derecha, bajamos, ponemos así, y le hacemos así, y ya lo ponemos en posición. Es que está complicado <ríe> explicarlo, no pensé que fuera a ser tan complicado, pero ahí va, paso a paso, ahí está, ya tenemos esta esquina y esta esquina en su respectivo color únicamente faltan estas dos bien, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita pero vamos a girar dos veces para cambiar esta posición de... no pues es que no es mover no es cambiarla de posición es nada más girar sobre su mismo eje estas, estas piezas, pero es el mismo procedimiento, vamos a ver abajo Derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba, giramos dos veces: abajo, dere izquierda, arriba, derecha, abajo, eh, izquierda, y regresamos. Y ahora sí ya está, ya la posicionamos en su lugar, cada color, y ya tenemos el cubo Rubik formado. ¡Eh! Sí, ¡Ay, sudé! <ríe> Pensé que no lo iba a hacer. Sí me trabé mucho. Vamos a ver ahorita. ¿Cuánto tiempo lo hago? Vamos a, a moverlo todo. Vamos a desbaratarlo. Y vamos a hacer los pasos rápido. Esto es un hobby nomás. O sea, es nomás pasar un rato aquí con ustedes. Porque como no fue a trabajar porque estoy incapacitado otra vez otra vez de mi pie estoy incapacitado. <risa> Bien, pues vamos a empezar. Vamos a tomar tiempo. Que ahora son 2.5. Acabo de cambiar el reloj. Entonces ya tengo dos colores. Este lo posiciono para acá. Este para acá. Ya tengo estos tres. Y ya tengo la cruz. Ahora lo que ocupo es poner en sus colores correspondientes. Azul, rojo, verde y naranja ya están. Ahora siguen estas esquinas. Bien, esta. Aquí está el verde. ¿Cuánto es el verde? Ah, ya que está. Ya tengo verde. El rojo. Aquí está. Este es azul. Entonces el azul va de este lado. El rojo va aquí. Listo, ya tengo la primera cara ahora sigue esta bien, aquí está el verde verde, el rojo va acá hacemos esto listo, ya está aquí está el naranja aquí está el naranja, el azul va acá listo el rojo y azul va acá entonces, hacemos este movimiento y ahí está, ya está el rojo nos faltaría este naranja y verde. Entonces va a ser la derecha, giramos hacia la izquierda y ya no me salió. Al contrario, lo, lo puse al revés. Vamos a sacarlo de ahí. A ponerlo en su posición correcta. ¿Dónde quedó? Aquí está. Entonces va hacia la derecha. Ahí está. Ya quedó en su posición correcta. Ahora sí. Sigue la cruz A generar la cruz aquí arriba Entonces hacemos este movimiento Ya tengo la cruz Pero No están en su color Respectivo Ninguno Ninguno Así ah, aquí está naranja Y verde Ya tengo dos colores Entonces ¿Cuál era el paso siguiente? Ya se me olvidó Ok, vamos a girar dos veces. Y así no era. Siguen estando estos dos sin. Eh. Toma, va a tardar mucho. Ah, caray, ya no más quedó uno. Ah, oh, no, ahí está. Entonces. Vamos a ver. Ahí está. Ya lo tengo. Verde, rojo y azul. Ahora más faltan las esquinas. Este está en su posición. Vamos a empezar con este. Está en su misma posición. Ahí está. Ya tengo esta ahora. No, pues ninguna está en su color. Entonces vamos a hacer este movimiento. Este y este ya está. además más que faltan estas esquinas. Bien. Entonces, vamos al último movimiento. Listo. ¿Cuánto duré? ¡Ay! 5, 4 minutos, bueno ya tenía tiempo que no la agarraba, entonces pues ya está, está eh, ya resuelto para los que no sabían cómo se armaba pues ya, ya saben cómo seguir los pasos ahí despacito ponen pausa para que vayan haciendo paso por paso ahí tengo más cubos rubik nomás que son de mi hija y esos no los sé armar a lo mejor luego le voy a pedir ayuda para que me dé una una una clasecitas, tiene el 2x2, no 2x2, 4x4, un pirámide, ah pues tiene varios entonces ahí, ahí está bien este ahorita pues qué voy a hacer voy a seguir trabajando ya eh, yo creo como al rato como a las ¿quién son? como a las 4 le subo otro capítulo de dragon ball de cuando Goku está pequeñito el capítulo 5 y ya hasta mañana el capítulo 6 ya tienen todos los capítulos de la segunda temporada de Dragon Ball Super. No nomás. Todavía sigo con Dragon Ball Super. De Dragon Ball. En la página web de todo un descargas.com De la saga de el segundo torneo de las artes marciales. Ya está todo completo. Eh, sin editar, sin restricciones. Nada más que pues hay unos pedacitos tan medios eróticos. Pues ya ven que... Eso no lo traduje, no lo doblaron, entonces está en japonés, pero si alguien vio esa, esa caricatura en aquellos años en, en la televisión, pues ya saben que eso no se vio. Entonces está completita la, la serie, sin, sin cortes ni nada, ahí en la página web, por si alguien gusta pasar a verlos. Bien amigos, pues. Nos vemos en otro video. Yo ahorita ya me voy a ir a poner a hacer de comer porque ya tengo hambre. Nos vemos al rato, bye.